San Nicolás de Tolentino, con todo el afecto de mi alma, te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y, las más, y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz de nuestros hermanos. Enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas por ver y escuchar nuestros videos y oraciones. Nuestro canal sigue creciendo y para ello necesitamos que compartan, se suscriban, le den like. Y activen la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga.